Muy bé, començarem amb el títol a càrrec de Quim Carreras, el director de l'Arxiu Comarcal de la Selva. Bé, Bon dia a tothom. Hola. Hola a tothom. Bueno, esta es la última sesión, Avanzan a todos todos a dinar. Primero de todo, gracias al comité organizador que nos ha invitado a, a participar. Y primero os a hacer una mica la presentación de los dos ponentes. Tenemos la Carme Belliú Badía, que actualmente es la coordinadora del Centro de Restauración Bens Mobles de Cataluña de la Especialidad de Conservación y Restauración de documentos obras sobre papel y fotografía. Después de 20 años de autónoma, trabajando en la restauración y la conservación preventiva de obras sobre papel para diferentes instituciones, como puede ser el Diocesà de la Seu d'Urgell, el Archivo Histórico de Girona, de Lleida, de Tarragona, Fundación La Caixa, CCCB, Museo del Diseño y muchas más. Llicenciat <ríe> um, en Geografía e Historia, Especialidad en Historia de l'Art, a la Universitat de, de Barcelona. Y amb muchos títulos de conservación, muchos estudios sobre el tema. Y i, i i el Máster en Conservación, Restauración y Patrimonio Fotográfico. A la otra tinc tengo César Osorio. Es eh, doctor en Historia Comparada, Política y Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. Eh, magíster en Sociología de la Universitat Nacional de Colombia, Advocat de la Universitat Nacional de Colombia y ha mucha experiencia en proyectos de memoria histórica, justicia transicional, archivos y derechos humanos, organizaciones de sociedad civil, instituciones públicas y entidades de cooperación internacional. Docente de la Universidad Nacional de Colombia, Universidad Pedagógica Nacional de Rosario y miembro de la de profesores del curso internacional de especialización de archivos y derechos humanos. El su currículum se alarga también mucho. Uh, assessor de l'Arxiu General de la Nación a la Reglamentación de la ley de Víctimes y Restitución de Terras y entre los años 2013 y 2018 Assessor del Centro Nacional de Memoria Histórica a la Reconstrucción de la Política Pública Nacional sobre Arxius del Conflicto Armat y en el proyecto de formación de gestores comunitaris del llegat, llegat documental y testimonial. Um, en principio vamos a quedar que haríamos la sesión amb en castellà perquè que el, el, el César també pueda seguir tot el que el que anem dient aquí. Yo um, intentaré fer en castellà, però passa que de vegades se me vale, <laughs> cambio de lengua, pero bueno. Eh, uh, us faig una petita introducció perquè el que és interessant és que parlin ells de, de dels temes i és que la sessió que ara comencem, no, de protocols i actuacions de salvaguarda del patrimoni documental, uh, Des esta taula la des de dos realidades una mica diferents, no? Però que el mateix objectiu, tenen un mateix objectiu que es la salvaguarda de, del patrimoni documental. se eh, s'ha escrit molt sobre el que afecta la la pèrdua, el deterioramiento, aquí ara hem tingut sessions que eh, inundacions, incendios eh, potser incendis no s'han vist tant, però que hi han molts elements i tots hem patit en els arxius físicament, com aquesta documentació ha quedat malmesa. Para otra banda, si ya ja mirem una mica también a nivel més internacional, instruimos eh, también dónde aquellos desastres ya ja en plan, como las guerras, eh, como la i el bombardeig a de Ucrania y algún bombardeo al archivo de Chernihiv, un lloc on es custodiava los registros relativos relatius a les atrocitats com por comés nazis, y i que també ens alerta, ens recorda que hi ha un alt relament que al día a día nosotros, por suerte, no, no l'hem de patín, no lo hemos patido, hem pero no lo de patido ahora, eh, pero que sí que se está produciendo eh, en otras indres de món. no. Por eso hemos aquí también, para conocer acciones que, per, que permiten surtir no, amb éxito de todas estas eh, situaciones. En todo caso, hablaré eh, más amb la Carme y el César, Primero le preguntaremos a la carma sobre quién es la estat, quién es la situación, es de, de si hay protocolos, de desde, desde el centro de restauración, quién es la vuestra visión de todo plegat, ¿no? ¿Cómo estamos. Somos restauradores, ¿eh? ¿Me ¿Em Sí. Bueno, buen día. En primer lugar, gracias per la invitación. invitació. dir busca que había havia aquí aquí asseguda en un primer moment la Gemma Goixotxe de l'Arxiu Nacional. Ell avui no hi ha pogut ser y yo he agafat el testimoni molt de gust perquè és un veure la sala plena de tècnics arxivístics, bueno, archives, no, y eh, interessats. I amb el títol que de per sí un hait brutal, no? al al risc, eh? Archivos en risc, d'acord? Eh, ¿Cómo veiem desde el centro de restauración? Yo os hablaré también de la meva experiencia y también como centro de restauración de Bens Mobles de la Generalitat de Cataluña. Aniremos rápido. Eh, per, per, perdón, vale. Y <laughs> procuraré. Perdón, perdón, perdón, esto nos no pasa. Eh? Eh, yo empezaría un poco con la reflexión de que cuando, todos, bueno, cuando estudiábamos no, conservadores-restauradores, que te formas, que tienes tu título, tu grado y te formas, no, hay un momento en el que uno de los temas es las causas de la alteración y deterioración, en este caso, pues, en, el, en, en piezas en soporte de papel o documentos o material de archivo, ¿no? que de manera genérica decimos material de archivo. Empezamos por las causas eh, intrínsecas del formato, los elementos compositivos, todo, ¿no? todo eso. Y al final, ¿no? y luego, en paralelo, te explican bueno, vale, pues las causas extrínsecas, aquellas causas exteriores. ¿no? Y la clasificación básica es las ambientales, temperatura, humedad, eh, eh, las biológicas, ¿no? las plagas, las antrópicas. ¿no? Nosotros, cuando manipulamos el, el documento en sí, y como último las catastróficas y era aquello que casi te olvidabas de poner en el examen vale y hemos visto como cada vez más esto nos está llegando ha salido cambio climático han salido eh, inundaciones pero ya o sea no derivada ya de, de una alteración medioambiental da boom me ha pujado la temperatura la, la, la humedad y aquí pues hay una afectación microbiológica sino que la catástrofe está aquí no catástrofes que eh, implican inundaciones, eh, incendios, Marta Gabarnet nos ha presentado también pues la, ¿no? el, el, el proyecto de actuación sobre un, un, un fondo afectado por el, por el, el, el rayo, ¿vale? eh, terremotos, eh, el cambio climático, actos vandálicos, situación bélica y la destrucción bajo eh, criterios ideológicos también, ¿no? ...y ahora ya añadimos el cibercrimen. ¿Vale? De alguna manera, mi reflexión, y luego iremos a los planes de salvaguarda... ¿eh? ...es que el riesgo es un riesgo, sea cual sea. Sea la integridad física de un documento que un conservador restaurador... ...tiene que estabilizar. Sea una humedad que tienes eh, en exceso en un depósito, Sea una lluvia torrencial. Sebastián nos ha, hablado, ha, ha, ha mostrado un número de unas normativas... Si tú te vas a la 31.000, que es la gestión de un riesgo, un riesgo es un riesgo. Y hay unos pasos muy concretos para intentar minimizar este riesgo, que los ha expuesto y luego hablaremos, porque son los que a nosotros nos van, da, nos van a dar los planes de salvaguarda. ¿Vale? No me enrollo mucho porque quiero pasar también la, la, la palabra ¿no? a, mi, a mi compañero, pero irán saliendo cosas, ¿eh? tengo muchas cosas, para, para que vayan saliendo y hablaríamos muchísimo. Pero para, para, como centro, ¿eh? como, centro de resta, como centro de restauración de Bench Moblas, hemos tenido que eh, apaivagar estos fuegos, la acción de estos riesgos, la acción de esta asunción de que no preveo el riesgo y por lo tanto esto pasa y laboran en Zarramanguen ¿no? Entonces, enganchando echando a mangas y, y ahí todos, ¿no? Hoy lo estamos viendo en el Archivo Histórico de Girona. La fama me precede, pero he llegado tarde, porque hemos estado gestionando parte del, eh, de lo que ha podido ocurrir en el Archivo Histórico de Girona. También hablaremos de los contactos y esta comunicación que ya ha salido entre las instituciones, ¿vale? entre los planes de conservación preventiva, entre los planes de emergencia y los planes de salvaguarda. Son planes todos ligados a un plan de emergencia básico, todo ligado, y que tenemos que empezar a ponernos a trabajar porque lo tenemos aquí y riesgos hay muchos. A Sebastián le han salido 40, pero es que a nivel informático ya lo hemos visto. Entonces, la mesa de Neus y de Tomás, la primera, la, la, el primer diálogo compartido, es como que no hace falta decir nada más. Es decir, hay riesgo y un riesgo es un riesgo. Ellos han hablado de prevención, de evaluación, de conocimiento, de conocer el adversario. ¿Nuestro adversario qué va a ser? Una lluvia torrencial, va a ser un incendio, pero un riesgo, una mica, ¿eh? la idea que voy a transmitir es que un riesgo es un riesgo. Y lo que tenemos que hacer es trabajar para minimizar la afectación que este riesgo va a hacer en nuestro fondo. ¿vale? Si no lo hacemos muy rápido eh, y de hecho para valorar los beneficios de un plan de salvaguarda, tenemos que ser conscientes de lo que, implico, de lo que implica no tenerlo. En primer lugar, desconocimiento del propio riesgo. Si no conocemos el riesgo, ni específico ni concreto, no podremos en ningún momento prever la gravedad de este riesgo y por lo tanto no podemos ni prever ni valorar las pérdidas, las pérdidas que puede provocar. La imprevisibilidad, ¿cuándo va a pasar esto? No lo sé, pero tenemos que estar preparados, porque sabemos, mediante una evaluación de riesgos, que esto puede pasar. Eh, esto, no ser consciente de esto implica también un cierto desconocimiento del medio en el que nos movemos, en el propio edificio y en la, y en la propia disposición de nuestros fondos. No vengo no a rañaros, eh, no vengo a regañaros, eh, pero sí que eh, hace falta la, eh, establecer un equipo multidisciplinar, multidisciplinar y aquí conservaciones, restauraciones, eh, sin causa, pues eh, no, eh, nos ponemos a vuestra disposición, porque esto es un trabajo no solo del archivo, el archivo conoce su fondo, eh, el archivo conoce su edificio y el archivo conoce sus necesidades y conoce sus riesgos pero hay otras especialidades que complementan a, a, a poder evaluarlos y a poder eh, tipificarlos, todo esto es, es tipificable y al final acaban siendo unas gráficas de tanto, tantas lluvias torrenciales me entran por aquí esta zona tiene que ser revisada ¿de acuerdo? Eh, desde mi propia experiencia, <coughs> al Centro de Arrastro de Mobles donde he tenido que acudir a, otro, a otra incidencia por rayo al Museo de Historia de Artes, en el septiembre de 2018 en Barcelona hubo, hubo unas lluvias torrenciales espectaculares por la noche, eh, viernes, a la Marseille, eh, con las fiestas de la Marseille, la fiesta mayor de la ciudad, que es espectacular, hay muchos conciertos. ¿Eh? Pues que hubo una gente que no pudo ir a conciertos y que no pudo disfrutar de las festas de la Marsé porque tuvimos que apavagar, pues, los efectos de una inundación eh, muy concreta en una institución que además la, reacción, la capacidad de reacción fue muy lenta, con lo cual todo esto empeoró. Fijaros que van surgiendo conceptos de reacción, prevención, riesgos, evaluación, análisis, conocimiento del medio... ¿eh? Um, y ahora viene la, la campanada. No existe un documento base fantástico que nos, que, nos, que nos vaya bien a todos y sobre todo en tu caso entiendo eh, que sea la panacea y que todos podamos eh, coger y aplicar a nuestro archivo. No existe. O si sea, kuzudigi y que os faci ella el al pla no existe, ¿vale? ¿Qué existe? Eh, podemos tener eh, unos pasos, ¿vale? eh, tenemos especialistas en el tema, que Soratot, sobre todo de también la Biblioteca Nacional de Madrid, la señora Sánchez Hernán Pérez un crack a ¿vale? Entonces, tenemos una serie de pasos que nos pueden ayudar a eh, tipificar y um, um, Lo tengo bien anotado, ¿eh? O sea, unos pasos necesarios y la metodología a seguir para elaborar nuestro plan. ¿De acuerdo? Y llegar a las conclusiones que se ha llegado al archivo municipal de Girona. ¿Vale? Saldrán much, muchas, bueno, muchas, muchas cosas. ¿eh? ¿Por qué no existe un documento? Pues un, un documento base porque la localización del archivo a nivel geográfico nos lo va a marcar, porque la localización del archivo a nivel de estabilidad político-social nos lo va a marcar, porque la tipología de edificios, es un edificio histórico, histórico en rehabilitación, de nueva planta nos lo va a marcar porque la naturaleza del propio fondo nos va a marcar estas evaluaciones de riesgo, porque el personal que disponga el archivo no es un archivo nacional que el archivo municipal de Girona, que el archivo que comparte con el ayuntamiento a Vilpuig No es lo mismo, con lo cual vosotros lo sabéis y nos hace falta una adaptación a todo esto. Eh, recursos... Eh, eh, recursos, hablar de recursos internos, recursos externos. Y ha salido también la palabra, ¿vale? ¿Con qué recursos internos hablamos? Desde el personal hasta recursos externos que necesitamos en caso de riesgos. Pero en todo esto entiendo que, que irá saliendo, ¿eh? ¿eh? Como centro, y aquí ya se ha pasado la parábola, ¿eh? Es que uf, no tenemos suficiente tiempo. Eh, como centro de restauración de Avenge Moblas, ¿no? en el momento en que nosotros vamos y hacemos esta, esta inspección, que es básica, es básica, o sea, en el momento que os encontráis una incidencia, alarma, conservación, restauración, vina, hacemos una inspección, informe, sí, ya haremos el informe, pero de momento, ¿qué hacemos? ¿no? Pues analizamos qué riesgo tenemos, evaluamos. Um, y, y, y, en, y, en, y ya encendemos el protocolo, el protocolo para poder llegar al punto 3 del de tratamiento de la documentación afectada por ese riesgo que no hemos podido o sabido prever. En paralelo, la comunicación también ha salido superimportante. ¿vale? Que esto es lo que nos, nos respecto a una norma que, que ha citado Sebastián, nos incorpora la norma 31.000 de gestión de riesgo eh, la comunicación y la integración del estamento superior, de las direcciones, de la gobernanza de la institución. ¿De acuerdo? Es decir, es de obligado, es, es, es, es de, eh, eh, tenemos que pedir las, ¿cómo la responsabilidad, las responsabilidades a quien las tiene. Tenemos una dirección y aquí se establece una cadena de comunicación. Una cadena de comunicación donde hay. Un, cap, un, un jefe de emergencias, donde hay un jefe de mantenimiento, donde hay un jefe de conservación, donde hay un jefe, ¿vale? Y to, esta comunicación, esta cadena de comunicación nos sirve en primer lugar para sensibilizar y en segundo lugar para establecer una cadena muy clara de que en caso de emergencia qué tiene que hacer cada uno. Y esto es, el cap de emergencias, el, el, el, el, pues el jefe de emergencias, no sé cómo se diría en castellano, tiene la potestad de, eh, de eh, marcar responsabilidades a cada una de las personas del archivo. Es de obligado cumplimiento tener un, un, un plan de autoevacuación. Es obligado. De hecho, el plan de emergencias ya nos da muchas pautas que podemos aprovechar nosotros para el plan de emergencias y de gestión de riesgos. Si tenemos esto, ¿por qué no podemos tener un plan de emergencia? De hecho, ya tenemos un responsable, ¿no? Según las plantas, según las áreas, hay unos responsables en el plan de autoevacuación. Pues es ir a la truita. Es decir, es hacer exactamente lo mismo con lo que nos convenga a nivel de protección de fondo. La revisión que aquí se ha hablado poco, se ha hablado poco de una vez hemos solventado el riesgo, ¿no? La Marta lo ha puesto en el Alfaristol, el, el proyecto de la revisión, de la revisión de las piezas afectadas y la revisión, eh, la revisión de las piezas afectadas y la revisión de, de, de las estrategias a seguir y la documentación, dejarlo todo documentado y por escrito para lo que ven, para los que vengan después. Si nosotros no hemos podido hacer nuestro plan de emergencias y de gestión de salvaguarda, lo pueden hacer en base a nuestra información. ¿vale? Y hay muchísimas cosas. Es que no, no, so, solo el título de la mesa ya es una jornada. ¿vale? Eh, lo interesante es saber que, bueno, pues que, que, que, es, que se deben establecer eh, redes, de, redes con el centro, con el Archivo Nacional, con la Escuela de Restauración, con la Universidad es decir una mica de no estaros solos, ¿Vale? lo que tenemos que lo que tenemos que establecer son unas redes y això el deia, ¿no? es algo Tomás más de es decir, han falta feina para fe, en das acturitza molve que cada cú pero tenemos que ser capaces de trabajar todos en equipo y poderlo valorar posteriormente. Bueno, hay muchas cosas. ¿eh? Bueno. Ah, pues ahora vamos a pasar con, con César, que, bueno, tal y como os he contado con el, en el currículum, no ha trabajado mucho con todo el tema de la Comisión de la Verdad en Colombia, los archivos. Y, y también la pregunta iba un poco dirigida en el mismo sentido, ¿no? Si, ¿qué, qué, ¿Qué planes, qué implantación, qué políticas se han hecho para la preservación de estos fondos que además son tan importantes para los derechos humanos? Bueno, muy buenas tardes. Eh, en primera instancia quiero agradecer la invitación que se me ha hecho a compartir algunas reflexiones sobre las políticas eh, de protección de los archivos que son relevantes para la memoria histórica en concreto en el contexto colombiano. Y, y especialmente yo, yo quiero hacer referencia a cuáles son las implicaciones que tiene salvaguardar el patrimonio documental en un contexto de violencias persistentes y en el que el Estado colombiano tiene la obligación de proteger documentos y testimonios que están en las comunidades que han vivido directamente el conflicto. O sea, son documentos, testimonios que tienen las organizaciones de víctimas, campesinos, indígenas y que están llamados a conformar también el Archivo Nacional de Derechos Humanos en Colombia. Entonces, a partir de ahí voy a... A, a plantear mis reflexiones y quiero comenzar con una historia y es que hace cuatro años eh, en un municipio de la región caribe colombiana que se llama los palmitos en sucre eh, un hombre jesús maría pérez un hombre de 84 años recibió un homenaje de parte del centro nacional de memoria histórica el centro nacional de memoria histórica es la entidad que crea la ley de víctimas y de restitución de tierras y que tiene como misión Conformar un archivo con documentación relevante sobre la memoria histórica del conflicto y desarrollar investigaciones y difundirlas para generar una sensibilidad social alrededor de los impactos de la guerra. El homenaje a este hombre estaba sustentado en la gran contribución de esta persona a la recuperación de las memorias de la población campesina. Jesús María Pérez fue un líder social que nunca renunció a su vida campesina y fue uno de los fundadores. De, los movimientos, de uno de los movimientos sociales de mayor impacto en el siglo XX en el país, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que podríamos decirlo era una red de organizaciones campesinas que tenía presencia a lo largo y ancho de todo el país y que surge en el año 1968 con una bandera fundamental, y era la reforma agraria. En un contexto de grandes desigualdades en el campo, la reivindicación principal de este movimiento era la reforma agraria. Este movimiento fue muy importante por las luchas por la democratización de la tierra, también sirvió como referente para las posteriores organizaciones indígenas y en virtud de este trabajo, pues, también recibió una represión brutal. Eh, vale decir que en el, contexto armado, en el conflicto armado colombiano, se estima que alrededor de 7.700.000 personas han sido desplazadas de sus tierras. O sea, más o menos eh, el país que se puede conformar con las tierras despojadas sería equivalente como Irlanda, en, en términos de superficie. Entonces, eh, cuando hablamos de, de un líder de esta naturaleza, pues hablamos de una persona que tiene relevancia por, por, su, por su liderazgo social, pero y en, en el caso concreto de los archivos, quiero, quiero plantear algo y es que fue un gran documentador de la historia campesina. Entonces, Jesús María Pérez... Es el ejemplo de miles de hombres y mujeres que se, que se volcaron a la tarea de documentar y de conformar archivos sobre su historia. El archivo de Jesús María Pérez fue posteriormente recuperado por el Centro Nacional de Memoria Histórica y en ese archivo que está disponible en la página web todavía de del centro se pueden encontrar las memorias políticas de esa organización, documentos fotográficos que retratan los modos de vida de las poblaciones campesinas en las distintas regiones del país, los documentos jurídicos que servían como sustento para las reclamaciones de tierras, eh, las memorias y las actas de las negociaciones con el Estado de cómo de, para la redistribución de la tierra y, pues, y por supuesto también las solicitudes de protección de derechos cuando los dirigentes y activistas campesinos y algunas comunidades eran afectadas por la violencia. Esto, este caso lo pongo como un, como un caso emblemático, no es una experiencia aislada, el, el mismo archivo de Jesús María Pérez fue creciendo porque otros líderes campesinos le fueron entregando su documentación ante el riesgo de que fueran asesinados o que tuvieran que exiliarse o sencillamente desplazarse a otra región del país. El Archivo de Derechos Humanos, que fue creado en el marco de la Ley de Víctimas, acopió por lo menos 42 fondos documentales de esta naturaleza, aportados por organizaciones sociales de víctimas y demás, y el caso de Jesús María Pérez y de este archivo nos muestran como los riesgos que recaen en un contexto de guerra sobre, el, sobre este tipo de archivos. Estamos hablando de riesgos ambientales, pero también hablamos de riesgos sociopolíticos. Los archivos sufren lo que significa la errancia, la itinerancia, porque son archivos que la gente va cargando de población en población. En muchas ocasiones estos documentos han sido literalmente enterrados, escondidos. Y eso implica un deterioro apenas lógico por las condiciones ambientales. En otras ocasiones son documentos que están ubicados en poblados que están muy lejos de las instituciones del Estado, con unas infraestructuras precarias, pero que son muy relevantes para la exigencia de los derechos humanos porque ante la imposibilidad de acceder a la información pública, lo que han hecho muchas organizaciones sociales y de víctimas ha sido recaudar lo que llaman archivos espejos copias idénticas de los archivos estatales para que no haya excusas de que se perdió el documento, pues la gente lo tiene y con esa copia, con ese archivo espejo, reivindica sus derechos. Eh, algunos líderes campesinos en este trabajo de conformación del archivo decían que en la guerra contra estos sectores sociales, los archivos y las bibliotecas habían sido tan perseguidos como los dirigentes. ¿Por qué? Porque cualquier documento era indicio o podía ser utilizado para involucrar a estos activistas en supuestamente actividades ilegales, ¿sí? o que eran personas que pertenecían a movimientos insurgentes y demás. Y estos riesgos de alguna manera siguen recayendo en muchos archivos en el país, considerando que, solo para darles un dato, desde la firma del Acuerdo de Paz en el año 2016 hasta hoy, han sido asesinados cerca de 1.300 líderes sociales que en muchas ocasiones tienen labores de gestores de archivos, porque esa labor de Liderazgo social implica asesorar a otras personas sobre dónde hay que buscar información, cómo recaudar información y cómo recaudar archivos que sean pertinentes para la exigencia de los derechos humanos. En ese contexto estamos hablando. Entonces, en esa realidad, desarrollar políticas de protección de documentos que están en cabeza de pueblos étnicos, de poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas, implica por lo menos la articulación yo diría que de tres estrategias. Tres estrategias. La primera estrategia es una estrategia de pedagogía. Es imposible que un Estado que ha estado involucrado en la, en la comisión de graves crímenes se gane la confianza de la población si no desarrolla un proceso de diálogo social que permita identificar en qué contexto se producen los archivos y, que sin, y, y, y, y cuáles son las necesidades concretas en materia de protección. Entre el año 2013 a 2018 se hizo un barrido como de necesidades y desde el punto de vista de los líderes sociales y comunitarios, proteger un archivo tiene, tiene por lo menos cuatro connotaciones. Proteger a los gestores de archivos, recuperar la información y los documentos que se han perdido o que se han deteriorado, preservarlos, o sea, que queden para el futuro y reparar los daños. O sea, esas son cuatro connotaciones que es muy importante tenerlas en cuenta a la hora de justamente elaborar los planes de intervención en, en la documentación. Paralelo a eso es importante, y en el contexto colombiano hay un instrumento que se llama el Registro Especial de Archivos, es importante hacer una valoración conjunta de los riesgos, ¿sí? para determinar si la principal amenaza es en los riesgos ambientales o si la principal amenaza recae en los riesgos sociopolíticos. Y esto implica un diálogo de personas, de funcionarios que tengan la capacidad de establecer relaciones de confianza con las organizaciones sociales para saber, para investigar, Cómo se produjo el archivo, quién lo contiene, cuáles son sus condiciones, cuáles son los repositorios, quiénes los usan y si existen en las organizaciones sociales y de víctimas algunos protocolos de acceso. O Así sea, si está claro quiénes y en qué condiciones pueden acceder. Esa sería como la segunda línea de trabajo. Y la tercera línea de trabajo que sería la de la concertación de los mecanismos específicos de protección. En algunos casos el Archivo de Derechos Humanos logró establecer acuerdos de trabajo para, esta, para sacar copias digitales de esos documentos y que hicieran parte integral del archivo. Y se entendía que esta visibilización servía como un mecanismo de protección. En otras ocasiones las intervenciones eh, radicaban en la restauración de la documentación o en otras ocasiones, por medio de la asesoría pedagógica, esto podía representarse en la construcción de protocolos de uso, o sea, Proteger el archivo también significa establecer con claridad qué responsabilidades implica su uso. Esas fueron unas estrategias que se desarrollaron en Colombia en estos años que les planteé y eso tuvo sus luces y sombras, tuvo éxitos y tuvo limitaciones. Dentro de los éxitos se podría decir que se recaudaron cerca de 300.000 mil documentos de diversas organizaciones sociales eh, que hacen parte de ese archivo de los derechos humanos. Y se, hizo, se, hicieron, se identificaron cerca de 1.700 50 agrupaciones documentales en diversas regiones del país que eran relevantes para la recuperación de la memoria del conflicto armado. Ahora, este modelo que se generó en el contexto colombiano también tiene unas limitaciones y con eso quiero cerrar. Primero, que depende de la confianza y de la voluntad política. Si hay un gobierno, por ejemplo, que no sea eh, proclive a la implementación de los acuerdos de paz, pues esto obviamente resquebraja la confianza de las organizaciones sociales. Esto pasó en Colombia en el último cuatrenio. Y también ocurrió que en algún momento la política priorizó el registro, sobre la, el registro de los archivos sobre la pedagogía. Y para las organizaciones sociales en muchas ocasiones es más importante la pedagogía quedar con un saber que les permita de manera autónoma generar sus planes de preservación, que es sencillamente estar en un registro que no necesariamente significa que el archivo va a ser protegido. El segundo límite... Y es muy importante, ya que estamos en un contexto de, de, de archivos municipales. Todas estas tareas se le pusieron en Colombia al Centro Nacional de Memoria Histórica, que es una institución transicional. Y hoy, uno de los vacíos que tiene la política archivística en Colombia es referente a la responsabilidad de los archivos municipales frente a todas estas organizaciones y comunidades. Es como si, bueno, si tienes un conflicto armado que es generalizado, ¿Será que los archivos tendrán alguna responsabilidad social en ese contexto? Ese es un vacío que tiene la ley y todas las tareas se las pone al Centro Nacional de Memoria Histórica. Creo que ese es un vacío. Y es un vacío porque principalmente serían los archivos municipales, por su proximidad, los que tendrían la posibilidad de ofrecer una asesoría y un apoyo inmediato en los territorios. Tercer, tercer límite de estas políticas tiene que ver con que el hecho de que los archivos sean registrados, sean censados, no necesariamente implica medidas de protección a los gestores. Y esto es muy importante. O sea, a ti, el, el, el, el, es decir, en, en el contexto colombiano, por ejemplo, asesinaron a un, a un líder social muy importante con un archivo muy, muy relevante que era Temisto, temisto Clemachado y ese archivo estaba registrado. O sea, no se resolvió la pregunta sobre cómo la protección del archivo iba vinculada a la protección del gestor. Y para cerrar, pues yo, yo quiero decir que muchas de estas reflexiones pues fueron compartidas y, y de alguna manera están reflejadas en el conjunto de principios para repositorios seguros que fue pues, producido por el, el Consejo Internacional de Archivos. Es muy, allá hay un avance significativo porque se habla de que el apoyo de las instituciones para repositorios seguros debe estar mediado por criterios de transparencia, participación, permanencia en el contexto y demás. Sin embargo, un reto enorme significa pensar la protección, no solamente desde el punto de vista de la custodia, sino el uso. O sea, pensar la salvaguarda, no solamente eh, con, efe, con, con, con intencionalidad histórica, sino que, los, que el uso mismo de los archivos sea un uso seguro, que no genere riesgos ni para los gestores, ni para quienes hagan la difusión social de los mismos. Entonces, esas son, de alguna manera, algunas tareas o algunas deudas, si se quiere, del Estado colombiano en materia de políticas. Podemos decir que hubo un periodo interesante de avances, pero... Quedan todas estas preguntas respecto del futuro de los archivos que tienen relevancia para el esclarecimiento de la memoria del conflicto armado colombiano. Gracias, César. Ya, ya, ya os he comentado antes que pasaríamos de, del documento más físico y más plan de... a, a a, esto, a esta otra visión ¿no? de, de, de la salvaguarda de los archivos que también, uh, también necesita de protocolos, necesita de actuaciones para poder recoger, recoger todos aquellos archivos um, que están relacionados pues, uh, no solamente con la memoria, sino con los derechos humanos también. En el caso de, de, de Karma, uh, yo quería preguntarte como restaurador, restauradora y coordinadora del, del Centra, Ah, ¿en qué momento ah, os llegan las peticiones de restauración? Es decir, eh, cuando ya todo está... Bueno, cuando ha habido un desastre, o mm, so, sobre todo, vamos, o, o, o más bien antes. Y, y ya no solamente en la administración pública, que aquí prácticamente todos estamos en ello, ¿no? pero en, en tema de empresa privada o hasta en asociaciones, um, nos llega tarde, nos llega muy tarde. Eh, de hecho, nos llega cuando los técnicos del archivo eh, decidís que vosotros ya no podéis hacer nada más o que lo veis tan, tan, tan, tan, tan, tan grande que no saben para un pusangri. Vale, o sea, llegan tarde. Llegan tarde porque es de manual que, a partir de las 48 horas, puedan haber afectaciones microbiológicas. Llegan tarde porque pasa el fin de semana, el lunes nos ponemos, tocamos, tendemos... Eh, ¿no? Con toda la buena voluntad. No se sacan muestras, con lo cual no sabemos qué afectación microbiológica nos puede estar afectando, al margen de las piezas, a nosotros, como técnicos en el, en el espacio que compartimos con la documentación, eh, si no podemos valorar qué está afectando a la documentación antes de tratarla, durante y después, pues podemos provocar un problema en la sala de consulta. Eh, y y ya, ya os digo que si vamos con este argumento a dirección, el recurso saldrá. Y los diners para sacar muestras y poder tener un informe saldrá. Porque no quieren salir en los periódicos conforme ha habido un un tema, pues, eh, más, más, más complicado. Con lo cual, empecemos, no protocolarizar, pero sí a eh, establecer un orden de actuación, ¿vale? Y en el momento que yo... O sea, eh, ¿verdad que en el momento que veo fuego, primero cojo un extintor, pero si veo que el extintor, con el extintor no puedo... En, se, se, se, bueno, pues se destapa todo una, un protocolo ¿no? de actuación, se llaman a los, bomboe, a los bomberos... Pues con el agua es lo, exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Es decir, en la actuación que eh, realizamos en una de las instituciones de la Generalitat de Cataluña ¿eh? Eh, en septiembre del 2018 se nos avisó cinco días después cuando ya había un dedo de sustrato eh, bueno, fúngico y bactérico encima de las piezas con tres palmos de agua en el suelo porque no se había bajado a la planta más inferior del archivo y... Eh, Aquello ya era, o sea, a nivel de a nivel de gente, a nivel de recursos, a nivel de EPIs, que ahora todos lo sabemos lo que significa la EPI, ¿no? Pero a explicar explica a algunas direcciones que es un EPI y que tienes que gastar no sé cuánto dinero con mascarillas, petos, monos, eh, pantuflas, gorros y hulleras, y que se lo crean que esto es necesario porque estamos jugando con nuestra salud. Entonces... Como coordinadora, lo que sí que he establecido es intentar la línea, ¿no? intentar línea de asociación de archivés, eh, hacer cursos. En el centro estamos haciendo, pues, bueno, una vez al año o una vez cada dos años, unos cursos de formación, no para formar en qué debemos hacer, para técnicos de archivo, ¿eh? no para formar en qué tenemos que hacer a nivel de conservación, restauración, Bueno, pero entonces congelamos un tema, la selva congelación pero entonces congelamos pero entonces manuales yo ¿eh? sí que todos los hemos visto en el manual no no para sensibilizar de que esto es importante de que estos riesgos existen y de que estos riesgos se tienen que trabajar y el plan no puede ser un plan básico porque es tiene que dar necesidad a las propias eh, características del archivo Uh, nos llega muy tarde, tenemos que montar equipo. Claro, hay, hay todas unas acciones, hay todas unas actuaciones y aquí sé que un protocolo de actuación muy básico y muy rápido. ¿no? Yo ya estaba montando equipo para ir a Girona, ya hemos hablado, ya hemos contactado, teníamos ya al bacaris del centro, preparación de material, todo lo que hiciera falta, es otro tema, la preparación de material, para poder ir a Girona si, hacía, si, si, si se veía necesario. ¿De acuerdo? Si me permites, antes de, eh, de hecho, cuando te pones, ¿no? ofrecen estar y, y te planteas ¿no? qué planes de salvaguarda y buscas información sobre los planes de salvaguarda que hay, quizá te, te hubiera tenido que empezar por aquí, ves que no hay. Es decir, en septiembre del 2018, eh, muchas, pero muchas instituciones se vieron afectadas por estas lluvias, llamas y nadie tiene plan de gestión de emergencias. Absolutamente nadie. Va a pensar? ¿Yema? ¿Archivo Nacional? Tampoco. ¿vale? Tengo que decir que estamos trabajando en ello. Que allá desde el Archivo Nacional se está, produin, un, se está produciendo un documento, ¿vale? Como para, no como protocolo de actuación, sí como pasos, lo que comentábamos al principio. ¿De acuerdo? Y esto, Yema, os lo hubiera explicado. ¿eh? ¿Por qué? Porque no hay, no hay planes. En cambio, si te vas a América del Sur. Entonces son planes de gestión de riesgos, es impresionante, ¿por qué? Porque los terremotos, pues los, los los movimientos, ¿no? los, los temblores los tienen allí, las lluvias torrenciales y hace tiempo que les acechan, A lo cual Universidad de Colombia, Universidad de México, si busqueu planes de salvaguarda, América Latina encontraréis, ahora claro, adaptadas, adaptados a sus necesidades. ¿no? La pregunta, sí, sí, eh, nos avisáis muy tarde. Y, y, hay, y, hay, y aquí hay un doble problema. La temporización en el tiempo de reacción y la uh, temporización en el, de, de, en, el, en, el, en el tiempo de gestión y gerencia de los presupuestos. Entonces, te encuentras que, ¿qué hacemos? Alquilamos furgones conge de congelación si se da el caso, liofilizamos la, la, la documentación... La intervención se lleva a cabo in situ, eh, se externaliza y se, se saca el fondo del, de, la, de la zona afectada. Eh, necesitamos un presupuesto. ¿Mal? O sea, esta es la frase. Gerencia, necesitamos un presupuesto. ¿Qué nos van a permitir tener nuestros planes propios de emergencia y de salvaguarda? Haber y hablado con gerencia y haber sensibilizado de que cuando venga el problema la eixeta de los diners a Dubrí. Los presupuestos y la gestión posterior de tu presupuesto es tu campo, ya lo harás. Yo ahora necesito montar un equipo, necesito un material, esto o perdemos, o perdemos la documentación. ¿vale? O sea que a veces también el tiempo no va solo a, a favor de que nos salgan hongos, que no tenemos que hablar de hongos, porque sean fongs y bacterias, hay bacterias también que afectan eh, muy profundamente nuestra salud, por lo tanto, ya es cuestión de, eh, de, de agilización de la resolución del siniestro. Ah, César, otra una pregunta que, que también te quería hacer es, um, en el caso de Colombia en concreto, y a lo mejor conoces otras comisiones de la verdad, los archivos y tal, um, la confianza en los uh, archivos estatales, um, o sea, para trasladar, para, para, para ingresar la documentación para que esté segura, con acceso, ¿hay esta confianza? Bueno, eh, justamente por, por, por, la misma, por una realidad en la que, de una parte, el Estado ha tenido una participación en el conflicto interno y por otra parte, hay una distancia o ha habido una distancia entre los archivos públicos y la ciudadanía. Este aspecto de la confianza es algo que está por construirse. Eh, en, en, la, en la intervención yo tra trataba de indicar que quizá uno de los avances que se dio en estos años que yo señalé fue que por medio de, de ejercicios de pedagogía se pudo hacer consciente y poner como en la escena pública eh, como el tema o la importancia de los archivos y de y claro, en la conversación con los funcionarios públicos también pues del deber y de las obligaciones que tienen respecto a la sociedad en, en la salvaguarda del patrimonio documental. Creo yo que esas, esas son todavía barreras que es necesario superar. Eh, inclusive, bueno, lo señalábamos hace algunos días, eh, la relación extensa, si se quiere, porque, eh, primero, no, está, no hay un entendimiento general de, de esta relación entre archivos y derechos humanos. O sea, de la importancia de los archivos para la exigencia de los derechos humanos y decíamos también que inclusive a la propia Comisión de Esclarecimiento, la Comisión de Esclarecimiento se enfrentó a obstáculos para el acceso a la información pública cuando existía un régimen jurídico que claramente decía que ellos podían acceder a los archivos públicos sin, sin reserva, que hacía parte de su mandato. Eh, finalmente, eh, el, el, el, el, las organiz pasó algo, la comisión de esclarecimiento que una entidad pública recauda una gran cantidad de archivos de organizaciones sociales y de víctimas. Y lo mismo pasó con el Centro Nacional de Memoria Histórica. En su momento, ya después eso se quebrantó, eh, el, el, el, se recibieron muchos archivos, lo que, lo que yo decía, de 117 fondos documentales, 42 eran provenientes de organizaciones sociales. O sea, por, sí, en, en el ámbito concreto de las acciones de atención a las víctimas se generaron unas relaciones de confianza. Sin embargo, eh, creo yo que una de las debilidades del modelo es que esas relaciones de confianza son con cierto tipo de instituciones, o sea, cuando se trata de instituciones de atención a víctimas. Pero en otro, en otro, por ejemplo, esa relación entre, insisto, el Sistema Nacional de Archivos y la ciudadanía no es, no es, tan, no es tan fluida. Hay un indicador interesante o hay un hecho interesante. El, el, el, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad toma la decisión de eh, encomendar la custodia del archivo, de su archivo al, archivo al Archivo General de la Nación. En este momento el Archivo General de la Nación tiene la oportunidad de establecer un equipo de, de gestores y unas políticas de gestión de ese archivo que, que ojalá se vuelva un referente para activar ese uso, para que sirva evidentemente para la recuperación de las memorias es, un, es una oportunidad pero también depende de esa evaluación que hagan estas instituciones sobre cuál es el tipo de metodologías y el tipo de profesionales también que se requieren para esos efectos pero o, eh, claramente el tema de la confianza institucional es, es bien complejo por, esta, por estos dos aspectos que que estoy señalando. Y, y en otras ocasiones, pues sencillamente la gente no tiene ni siquiera en, en el radar que existe un archivo municipal, por la fragilidad que tienen algunas instituciones públicas. Eso es más claro en las, en las ciudades, en, en, en las urbes, por ejemplo, en Bogotá, en Medellín, en Cali, es mucho más claro, se reconoce que hay un archivo municipal. Pero en, en, en, en, en, en poblados, digamos, en zonas rurales, que están relativamente distantes de las cabeceras municipales, es muy difícil. No se tiene... La referencia del archivo municipal como una institución que puede ser relevante eh, o, para, o para el apoyo técnico o, o inclusive para la preservación y visibilización de esos, de esos documentos que pueden ser relevantes para, para la reconstrucción de la historia. Creo yo que de las grandes tareas que existen es pasar de todo ese compendio de normas que se han dado en el país a una política que permita hacer más visible esa, esa, esa función y ese carácter público de los archivos. Me quedan pocos minutos uh, si voleu a comenzar a preguntar, porque sabemos que tengo un millón de preguntas, donde ya ja puedo comenzar, porque después se irá a Medina. ¿Algú? Lalan. Yo <laughs> podría hacer una pregunta en, en relación a que o está en ballena en todos los casos, ¿eh? incluso en un contexto de conflicto armado prolongado en un país y también en un lugar donde se supone que no hay ningún conflicto armado. Eh, los riesgos son transversales a la, a la sociedad, igual que la sociedad tiene necesidad de archivo, con lo cual es algo que se da en todos los sitios. Mi pregunta es... Tiene sentido que, por un lado, tengamos el centro de conservación, el centro de restauración de bienes muebles de Cataluña, por otro lado, la compañera de la Diputación, que también tiene en su centro y seguramente en los respectivos archivos municipales también hay centros de restauración, tenemos la oportunidad, ahora que estamos todos aquí, todos somos de distintas instituciones, de empezar a pensar en crear una plataforma que sea común para todos. Y poder tener, por ejemplo, lo que ha propuesto eh, o, o lo que nos ha mostrado, porque él ya lo tiene, el, el doctor Fischer, de tener eh, contenedores de salvaguarda de patrimonio documental en distintos puntos geográficos para poder atender rápidamente eh, los problemas que se dan y se darán en los distintos puntos geográficos del territorio. Creo que es la manera más inteligente de funcionar, pero bueno, claro. Bueno, hablo de Alemania, pero, pero vaya, soy un humilde técnico, eh, tampoco sé mucho. Entonces es la pregunta del millón, es la pregunta del millón. de acuerdo, Es decir, es evidente que no todos llegamos a todas partes, <risa> sino que eh, se trata de establecer red de trabajo. Eh, a nivel administrativo y a nivel pues, eh, estatal vienen marcadas unas, unas líneas ¿no? y unas instituciones. Lo que sí que... Eh, eh, sé que es verdad que aquí cruzamos líneas eh, políticas y técnicas. ¿no? Lo que nos tiene... Sí, exacta Lo que sí que nos tiene que... que sí que tenemos que tener muy claras, a mi, a mi entender, ¿eh? y como coordinador de la especialidad, es que yo, con el Archivo Nacional, que son Generalitat de Cataluña, tenemos que ir a una. Y tenemos que abastecer a todo aquel que lo necesite. Y si podemos hacer territorio cuando abastecemos, mejor. Porque a quien tenéis que ir a buscar de inmediato es a la gente del territorio. Y no todos podemos tener de todo. No, no, no, es, es imposible. O sea, ni cada institución puede tener pues, la rulot que nos... Sé, ¿no? Me he llegado tarde, ¿eh? pero he podido ver ese, ¿no? el, el doctor Fischer, eh, no intentar eh, a nivel técnico, y seguramente esto surgirá a partir de la base técnica de la administración, de decir, bueno, esto, esto es, es obvio, se si necesita. Pero para conseguir esto, primero tenemos que conseguir otra cosa, que es poder tener el plan de emergencias a nivel institucional. Lo tenemos. Ah, en fed fait, ahora aquí ¿em, em un poco tallar el al CAP, eh? hemos hecho el plan nacional de archivos. Plan nacional de archivos. El plan de gestión de desastres en los archivos está como eje estratégico o ha salido en las mesas de trabajo del plan de archivo. Sí. Y se ha trabajado. ¿Cómo se ha trabajado? ¿Quién lo ha trabajado? ¿Vale? Es decir, queda palés que aquí las necesidades van a tener... O sea, la propia necesidad impera, nos tenemos que poner a ello. Con lo cual, eh, el, el, el, el título pues, pues nos guía, o sea, archivos en riesgo, es que hay riesgos, por lo tanto... Esto tiene que ser un eje estratégico en el nuevo plan aprobado de archivos. Porque preocupa, porque estamos aquí y porque estamos hablando todo el día de ello. Entonces, tenemos, es pasar a la acción, no mica no, y poder establecer las prioridades y poder evaluar las necesidades. Si nadie evalúa la necesidad de este centro o este, este equipamiento que pueda dar que pueda, ¿no? que, que, pugui donar, que pueda dar servicio en caso de necesidad en cualquier sitio del territorio, si esta necesidad no se plantea, no va a existir nunca. Es pues igual si son diputaciones, si son generalitat o si son municipales. O sea, es un poco el, los, el, el, el hecho de evaluar las necesidades, pues es lo que nos da el, el, la potestad de poder pedir. Si no las evaluamos, no podemos pedir. Y otro tema es la obsolescencia de todo aquello que podamos pedir. Eh, yo también a hacer una pregunta en, en castellano. Mejor. Eh, también alrededor de la comunicación, porque veo que tenemos problemas con, en, con la comunicación interna, pero también con la externa, por ejemplo. Eh, en, en nuestro caso, eh, los bomberos no sabrían cómo actuar eh, en caso de emergencia, desconocen incluso eh, dónde estamos. Eh, la policía, pues, es cuarto de lo mismo. Eh, protección civil tampoco no está al caso de nada, pues, si hubiera alguna emergencia como, lo que, como la que se ha planteado en Colonia. Eh, y después también hay un problema con la comunicación interna, eh, entre archivos, porque, por ejemplo, eh, el archivo histórico de Gerona ha padecido un, eh, un desastre ahora hace poco y nosotros eh, estamos muy cerca, pero no solamente nosotros, sino eh, en una pequeña área del barrio antiguo de Gerona se concentran eh, varios eh, archivos y museos que, eh, que custodian eh, eh, patrimonio documental pero no hay un plan de salvaguarda común, podríamos eh, por ejemplo tener eh, stocks de, de material, podríamos coordinar muchas cosas que no se han coordinado. Entonces yo creo que desde, el, bueno, desde la comunidad de, o la asociación de, de, de, de archiveros tendríamos que impulsar esta colaboración ¿no? entre nosotros en caso de, de, de desastre. Y la pregunta era esta, ¿no? si no hay un problema eh, en, con la comunicación externa e interna ¿no? que de, de, del colectivo. No, me quiero referir brevemente a esto y es que... Eh, evidentemente, por lo menos en la, en la experiencia a la que me referí, y aunque esto se, se repite ¿no? permanentemente en, en, en diversos foros y espacios, pues sí hay la necesidad como del de trabajo intersectorial e interdisciplinar. Eh, en el caso, por ejemplo, de los, de, los, de, de, de los archivos a los que yo me referí, eh, una de las grandes dificultades que se produjo en el contexto colombiano eran la... Los, la, las comunicaciones o la capacidad de articulación y de acción conjunta entre el Archivo General de la Nación y el Centro Nacional de Memoria Histórica, a pesar de que tenían funciones en las que legalmente tenían que encontrarse, en la conformación de un archivo, en la implementación de un protocolo común de gestión documental y en el registro de los archivos relevantes para la memoria del conflicto. Y fue muy complicado porque de alguna manera durante... Durante, mucho, durante al menos cinco años, cada una de estas instituciones estaba reivindicando para sí la competencia de quién era el ente encargado de producir la norma aplicable, pero en lo operativo eso tuvo unas implicaciones complejas, y es que en la, en la operación práctica, los planes de protección no se desarrollaron de manera articulada. Entonces, evidentemente, eh, creo que dentro de los aprendizajes está uno este, el, del, el de la articulación institucional, y por otra parte, la necesidad de la interdisciplinariedad. Yo me refería a archivos muy particulares, ¿no? comunitarios, de, pero de todas maneras, eh, una, uno de los, de los aprendizajes de esta experiencia es que esa aproximación, esa generación de confianza eh, con los archivos comunitarios, eh, con los archivos de organizaciones sociales, de pueblos étnicos, eh, no es posible sin la concurrencia de diversos saberes. O sea, se requiere el saber histórico, el saber archivístico, la psicología incluso, porque estamos hablando de comunidades que están afectadas por, por, por los efectos psicosociales y emocionales del conflicto armado, eh, ya lo dijimos, la historia, la pedagogía, porque se requieren unos lenguajes muy sencillos que permitan llevar a públicos o a, o a, o a, o a escenarios no profesionales la reflexión sobre los archivos, así que, Creo yo que, eh, eh, uno insisto, uno de los aprendizajes que queda de la experiencia también es la necesidad y la potencia que tiene el diálogo de saberes. que Creo yo que no es solamente un llamado a quienes trabajan desde el punto de vista de la archivística, sino también de los otros saberes, la valoración de la potencia que tienen los archivos para generar reflexiones más profundas sobre, sobre la historia. Pero yo comparto plenamente esta, esta reflexión de que, la articulación intersectorial entre diversas entidades del Estado y el diálogo o de, de diversas disciplinas casi que son necesidades eh, y, y, y elementos imprescindibles para una acción contundente pensando la salvaguarda del patrimonio documental. Otra pregunta del millón, es que todas las preguntas son del millón. Eh, uh, suma de saberes... Vosotros como técnicos del archivo sabéis el fondo que tenéis y hace falta implementar planes de conservación preventiva. Conservación preventiva, es muy fácil. Plan de conservación preventiva, cuatro palabras, qué, cómo, cuándo y cómo. Qué hacemos, cómo lo hacemos, cuándo se tiene que hacer y quién lo hace. En este sentido, en mi plan de conservación preventivo que va ligada al plan de emergencias y que de ahí sale la gestión de, de, la, del, del, de emergencias y el plan de salvaguarda, yo habría hecho mi evaluación y análisis del riesgo, del riesgo de todo está, es todo lo mismo, ¿eh? De los riesgos del espacio y de las colecciones y de los fondos en vuestro caso, porque evidentemente hay un tema de comunicación. Y en un tema de comunicación con los agentes externos, como pueden ser bomberos o unidad de protección civil. Tendrás la comunicación, le dirás a los bomberos, hey si os posa focal archivo, venid, eh, tenemos la cadena de teléfonos, sabemos que tenemos que hablar con el capitán de la división de los bomberos de Gerona, de Tarragona o de Lleida. Sí. Ya, vale. Pero es que primero hemos tenido que hacer nosotros un trabajo de jerarquización de los fondos. Y topografía de aquello con más valor al, al, que bom, al que el bombero tiene que ir, si yo ya no he ido antes porque lo primero que, que cabe es la autoprotección. ¿Vale? Es decir, evidentemente hay un tema de comunicación y el tema de comunicación entra dentro, entra dentro del plan de emergencias y es básico. ¿Vale? Porque en el momento que nosotros sabemos eh, los puntos fuertes y flojos de nuestro archivo, sabemos qué necesidades concretas tenemos y sabemos que si tienen que venir los bomberos y yo tengo al Kodaks, me es importante, en una zona de difícil acceso, porque topográficamente me va bien tenerlo allí, porque es como cronológicamente se ha ordenado, este es vuestro trabajo. ¿no? Y el acceso de los bomberos es complicado, pues no estoy cumpliendo con mi, con, mi, con mi labor de preservación de, este, de, este, de esta pieza, ¿no? o de este documento, o de esta caja con, eh, con documentos del siglo XVII, es que me es igual. ¿De acuerdo? Es decir, la comunicación entra dentro de, de estos puntos básicos a tener en cuenta. ¿De acuerdo? Y sí, sí, la comunicación establece una cadena clarísima de, de avisos, de llamadas, pero yo os digo, eh, con, con un trabajo previo, porque que algún vez binging apagarán el fuego. Pero bueno, te van a decir a, a ti, ¿qué priorizo? Y igual que los bomberos, pues a veces eh, tenemos el mismo recurso interno en casa, al cap de mantenimiento, ¿no? el, el, el, el jefe de man, del departamento de mantenimiento. Él va a tener que valorar si en base al riesgo, en base a la incidencia, ...que tenemos aquella zona segura o no. O sea, hay, hay, dif, hay, diferentes, hay, hay diferentes figuras que nos van a tener que, que guiar en, en la resolución del siniestro. ¿De acuerdo? Conservación preventiva. Y si os fijáis, es prevención, reacción y eh, eh, recuperación. ¿Vale? ¿Qué, cómo, qui y cuán? Y planes de conservación preventiva. Y aquí... Creedme que si hay una lluvión de peticiones será fantástico, pero a nivel, a Marta Gabarnet, a una diputación. La Gemma y Cochea, a la Archivo Nacional. Yo misma desde el Centro de Restauración de Moblas Es nuestro trabajo. Y, y, y es, es la suma de saberes y el establecer red, la xarxa, porque no todos llegamos a todos sitios. Yo puedo venir, pero yo, si a mí me llamas para, para, para, para tratar eh, la documentación afectada, derivada de un siniestro, te voy a hacer preguntas. Yo también tengo que hacer mi protocolo, yo también tengo que hacer mis pasos para saber qué priorizo, cómo lo priorizo, cómo lo, cómo lo abarco ¿no? y qué prioridades tienes tú como archive. No sé si os he contestado. Ah, Me em que tenemos un, un par de preguntas, pero rapidez. Vale, ahora sí, uh, no va por tu karma uh, ha citado la selva, bueno pues <ríe> me lo he rumiat. A ver, yo no voy a tener dudas de congelar, es decir, un, un ejercicio de memoria histórica arxivera, el año 97 en aquellas jornadas europeas de que os van a hacer aquí, o no Palau de Congressos, los que hicieron, potser recordareu que van venir unas noies de la Gran Bretaña vestidas amb unos monos y unas mujeres y todo eso, I van a hacer una comunicación eh, basada de qué es de hacer en casos de emergencia y a mí me em va a quedar efectivamente que si la documentación es mujer, sabe cuándo van faltar per, per, per a faltar minutos para dar a para B, para tanto, eh, això que deies de la. Això que, bueno, que hablábamos del doctor Fischer, que no le habla a Manhattan, tienen aquella mena de contenidos, etc. evident que, no sé, no son tan ricos. Y la, la, la cosa es así: para en cambio, miles de metros cuadrados de frigoríficos a menos 22 graus, a aquest país. Potser es pot puede hacer un conveni amb alguna empresa de y decirle: mira, Aquellos 20 metros cuadrados que tienes en este als las reservas, nosotros pagamos un lloguer y en caso de emergencia, como está pasando en Girona, donde se escapa Para ser que Girona, avui el la idea que no habían saltado las alarmas para agua. ¿Quiénes son las alarmas para agua? No sé por qué viste que escrito el otro tu Pero no hay alarmas para agua, que yo sé. La única que que hay es, al día que ha aplaude, nada ya mira a ver qué pasa en este caso no era pluja pero hoy di eh, eh, a ver qué pasa con la y sobre todo de dilluns a la perdón sobre todo de lunes a la hay muchas cosas eh muchas muchas cosas dan de, de antemano decir que todo va bien si termina bien perdón felicitat y también surtí surti, estupendísimo. La ¿vale? otra es que a veces lo que están los manuales no es lo que necesitamos hacer, ¿no? eh, sin haber visto el caso, no lo sé. Es decir, la congelación es un sistema para cuando tenemos incidencias a, a gran escala. ¿de acuerdo? Es que hay muchas cosas aquí. Entonces, eh, la tecnología nos ha puesto otros sistemas a la VAST. Que podemos, al que podemos otras metodologías de tratamiento a los que podemos optar que pueden ser igual o eh, de, de eficaces que la congelación. También decir que, y aquí sí que vengo a hablar de mi gremio, ¿no? que eh, muy posiblemente, eh, no lo, lo, lo, una mica personalizo, ¿no? pero eh, en base a la, a, a la cantidad de documentación afectada, se podría haber montado un batallón y nos ahorramos la congelación. Es decir, la congelación es, es, es, una estria, es un estri, es un método de frenar, no de, de, no, no de solventar, de frenar la degradación. Lo que estamos haciendo con la, con la congelación, aquí es otro tema, ¿eh? lo que estamos haciendo con la congelación es frenar el posible deterioro que se pueda dar a partir de pues del siniestro que ha sufrido. Pero no es una técnica, porque eh, luego necesitas un presupuesto para poder tener efectivos, para descongelar, descongelar correctamente, porque si no el, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Um, y aquí es donde entramos, es decir, tienes un problema, venga, vamos, Truca, becarios, eh, escuela de restauración, universidad, en dos horas, ¿has a, a casa o en ¿Sigue? ¿Mal? Eh, las prioridades, o sea, lo, las emergencias son emergencias y se cubren y tenemos el deber de cubrirlas. Entonces, está bien la formación, y ahora Navadi no otra cosa, pero ya me he pasado porque tenemos que terminar. Yo hablaré. Pero vaya, eh, en todo caso, eh, bueno, pues. Eh, Juntos um, remamos mejor y más lejos, ¿no? Y a veces estresamos la documentación, ya, ah, ¿no? Un sacado, venga, y todo va a ver, si acaba de, y estupendo, ¿Vale? Bueno, pero posiblemente había otras metodologías que hubieran evitado el estrés de la documentación que se llegó a congelar. En septiembre del 2018, en, en, en la institución en la que nosotras, en, en la que montamos equipo, salió la posibilidad de congelar. Pero la gerencia y los recursos y la movilidad de presupuestos iba tan lento que se desestimó. Porque todavía habrían cajas con documentación congelada. ¿Vale? es decir, que Depende mucho de... de... Berta, la última. Yo al que decir es que antes de todo hacer ah, un plan de conservación preventiva no es tan, dif, no es tan difícil como se eh, es que no es tan difícil como parece hacer un, un plan de, de conservación preventiva me levanto es cuestión de seguir unos pasos es, sabéis conocéis vuestros archivos sabéis cómo están eh, planificar catástrofes es esto, es saber por dónde pasan los conductos, saber si tenemos un río al lado, saber si nieva y nos cae la cubierta encima. Eso es el primer paso de un, de un plan de, de catástrofes y de un plan de conservación preventiva. Es que escoger un listado, ir haciendo cruces. Esto sí, obviamente después de esto hay un trabajo y hay unos expertos que desarrollan todo esto pero no tiene que darnos miedo a hacer esto porque y luego un, aprovechando no es el saber de todos unir esfuerzos si yo he hecho uno si tú has hecho uno si tú también no empezar otra vez eh, claro al no haber personas técnicas suficientes en las administraciones oh, vale, un es ah, només una coseta que es muy rápida al Luis Allá volan la palabra y ya acabamos, eh? eh, en, en cuanto a lo que decía Berta, no hay suficientes técnicos, pero tienen que haber recursos para montar el equipo de técnicos necesarios porque se está hablando de la salvaguarda, salvaguarda del patrimonio documental. Tenemos un espejo a el servei de museos y amb las peces a Museus que no saben per qué, total el que es al fons de patrimonio documental sembla que tingui un estament menor que un altra al nostre patrimoni documental. i per tant, s'han han de demanar aquests plans, s'han de demanar aquests plans perquè passen cosas i s'ha ha demostrat que pasan cosas. i els tècnics i ja els, ja els posarem i els posarem i al document base i ja el feriem si cal. però si, si fa falta. No, muy molt molt molt información molt de servicio. ¿no? En el plan de archivos sí que está, con, está contemplado en la línea 2 eh, un plan de restauración, digitalización, que se, se ha de concretar. Entonces, en todo caso, ahora se ha establecido, es una de las 80 líneas, uh, 80 actuaciones, perdón, y después, por tanto, ya se ha de ver qué dotación económica va a tener, porque ahora se están haciendo presupuesto y se hace la previsión. Por pues, perdón está contemplado. Dos, uh, lo que ya, uh, hablaba Sebastián antes de... de de poder de alguna forma organizarse en, en, en redes más próximas, también en el, en el eje 6 de gobernanza del plan, se ha pensado en unas eh, comisiones, digamos, territoriales o de ámbitos que, que puedan ajustarse mucho más a la realidad de cada, de cada, de cada entorno, ¿no? Y probablemente la parte del de núcleo antic de Girona o, o las comarcas de Terras de Libra, ves a saber, pero que realmente las, se pueden adaptar mejor a las problemáticas de cada entorno. Un poquito a esto para intentar decir que sí, sí que se ha intentado en el plan o se, se llega aquí. La concreción vendrá más adelante. La concreción. Sí, sí, sí. En todo caso es fantástico, es una súper buena noticia, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque el plan es el resultado de captar las necesidades. Es evidente, eso necesario, es necesario y ha quedado reflejado en el plan. Por fantástico. Muy bien. muchas gracias a todos y i... fins de un